La información fue ofrecida por Manuel Rosario, quien hizo un llamado a participar de las mismas. Sí, en el día de hoy se le está dando inicio a lo que es la tercera convocatoria de pruebas nacionales del nivel medio. Estamos haciendo un llamado a todos los estudiantes pertenecientes a la Regional 07 a darse cita en, en los centros educativos correspondientes a cada distrito educativo. Esta es la, la última oportunidad del año, ya que aquí cerramos con broche de oro lo que es la tercera convocatoria de pruebas nacionales. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.